8 y 29 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1292 para hoy sábado 6 de mayo del 2023. Y a continuación en presencia de nuestros delegados el número ganador para Culona Noche es 6, 9, 3... Repito, el número ganador es 6933 Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto Correcto, el número ganador es 6933 Felicidades a todos nuestros ganadores No olviden comprar nuestro respa y listo en Los puntos autorizados, la perla lo tiene todo Feliz noche